Se me rompe el alma cuando me despierto y veo que tú no estás aquí. Ay, ay, ay, ay. Mi corazón llora, llora de tristeza, me siento perdido sin tu amor. ¡Ay, qué dolor! Mi caseta sola, lo muebles tirado, se seco la rosa que dejaste en el garrón. Solo tu perfume se quedó en mi almohada y una medallita. si no estás, si tú supieras cuánto te extraño, desde que tú te marchaste, sin ti mi vida no puedo vivir, ay, ay, ay, ay, paso los días en ti pensando, regresa pronto que te esperas, eh. si tú no vienes yo me voy a morir, ay, ay. que dejaste en el garrón, solo tu perfume se quedó en mi almohada en una medallita de cristal tantos corazones grabados Se acabó, se acabó.